Papá, qué haces en el ordenador con los ojos cerrados? Pues porque Windows me ha dicho que cierre las pestañas.